Los pasos para realizar una adecuada técnica inhalatoria con inhalocámara e inhalador son los siguientes. Paso número 1. Agita el inhalador 30 veces o durante 30 segundos. Paso número 2. Retira la tapa del inhalador y ajustalo en la inhalocámara. Paso número 3. Pídele al niño botar el aire para vaciar sus pulmones y que esté listo para recibir el medicamento. Paso Número 4. Mantener el inhalador en posición vertical. Paso número 5. Verifique que la mascarilla de la inhalocámara está bien ajustada a la nariz y al mentón. Si tiene una inhalocámara de boquilla, asegúrese que los labios estén sellados y no haya fugas de aire. Paso número 6. Hacer un disparo del inhalador. Recuerda que solo puedes hacer uno a la vez. Paso número 7. El niño debe tomar aire profundo por la boca, sostenerlo aproximadamente por 10 segundos y botar lentamente por la nariz. Si debes realizar más de un puff, debes esperar al menos 30 segundos y repetir todos los pasos anteriormente realizados. Siempre debes enjuagarte la boca después de usar el inhalador controlador. Ahora vamos a aplicarle el inhalador a Jacobo. ¿Estás listo, Jacobo? Muy bien. Vamos a agitar el inhalador por lo menos 30 segundos. Retiramos la tapa y lo ensamblamos con la inhalocámara. Dejamos la inhalocámara en tu, en tu cara, bien sellada. Oprimimos y toma aire por la boca. Sostén el aire por lo menos 10 segundos. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bota el aire despacio por la nariz.